Sabemos que el mercado asiático arrasa con todo lo que se ponga en su mira. Y es cierto, esta vez no fue la excepción con este titulazo de Blue Hole Studios. Debido a la grandiosa fama que PvG ha obtenido, se han hecho miles y miles de copias alrededor del mundo, siendo nuestros amigos asiáticos los que han logrado reproducir el juego prácticamente a la perfección, por no decir que ya lo lograron. ¿A qué título me refiero? Te estoy hablando de Last Battleground Survival. Un juego Indie para Android que a pesar de no encontrarse en ninguna tienda digital por obvias razones de copyright, ya está dando la vuelta al mundo. En PVG de PC muchos sufrimos con las texturas y no tener un PC suficientemente potente para correr el juego, pero en Last Battleground Survival lo único que necesitamos es un móvil de gama media y con eso accederemos a un mundo de juego prácticamente clonado del Pug original. En este caso contamos con servidores en línea, calidades gráficas e incluso idiomas, los servidores constan de 32 jugadores y a pesar de ser un juego prácticamente ilegal me sorprendió, ya que los servidores no tardan mucho en llenarse y ni se diga la velocidad de carga de los mapas. Contamos con un mapa igualmente clonado del PvG en cuanto a diseño, esto me refiero a las casas y los terrenos. La distribución es totalmente diferente. El juego inicia en el avión sobrevolando el mapa, seleccionamos un punto, nos lanzamos, aterrizamos, luteas y matas. El personaje y los objetivos para interactuar son exactamente los mismos que en PvG a excepción de pequeñas variantes. En Last Battleground Survival tenemos las características necesarias para hacer un AAA de Android. Creo que al igual que yo, después de que juegues dos o tres partidas ya no reconocerás cuál es el original. Original, copia, copia, original, original, copia, copia, original, origi-copia. Ahora podemos jugar desde nuestro Android en la comodidad de nuestra cama, sala, cocina o cualquier lugar que cuente con conexión Wi-Fi. Si quieres probar esta hermosa copia de PVG te dejaré un link aquí abajo en la descripción y espero que lo disfrutes. Coméntame cuál es tu experiencia con el juego y suscríbete para más reviews, reseñas, unboxings y noticias del mundo gamer. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima.